Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de cómo empezar en el mundo de las criptomonedas. Las criptomonedas son monedas virtuales que cada vez van tomando más y más poder en el mundo. Eh, y es el futuro que se viene, gente. Así que bueno, hoy le traigo esta página o esta plataforma, que es la que yo uso, una de las que yo uso, que es súper mega fácil de utilizar, bien como para la gente que recién está empezando. Se la voy a dejar en la descripción al link de la página, así pueden ingresar directamente. Bueno, vamos a ver de qué trata esta página o esta plataforma. hacer rendir tu dinero con criptomonedas apostar al futuro de las finanzas y ahorrar sin restricciones algo que tiene bueno está lo que es criptomonedas es que eh, vos podés comprar las que vos quieras no tenés un mínimo de nada no es como en los dólares que vos tenés Acá por lo menos en Argentina un máximo de 200 dólares que puedes comprar en el mes. Bueno, comprar criptomonedas fácil y sin vueltas. Este es el precio del DAI, sale 198,1. El DAI, gente, es una moneda que sigue al dólar. Siempre vale casi lo mismo que el dólar. Si el dólar sube, el DAI sube. Si el dólar baja, el DAI baja. Fíjense, está 198,10 centavos. Y si nos fijamos en el dólar blue de hoy, 195 para la venta y 192 para la compra. Fíjense, domingo 24 de octubre. Bueno, eh, después tenemos el Bitcoin que está 12 millones y pico de pesos. Una locura. Pero bueno. Es la moneda, la criptomoneda principal y la primera, y es como si fuera el oro virtual. Hay cierta cantidad de bitcoin, o sea, el, el que lo creó se creó con un código que solamente se generan cierta cantidad de bitcoin y no va a haber más de eso, entonces cada vez cuando haya cada vez menos, va a costar cada vez más, y por eso que siempre tiende a subir. Y después tenemos Ethereum, que cuesta 809 mil pesos argentinos, es la segunda moneda más importante, sirve para dejar invirtiendo, eh, para todo lo que es juegos eh, virtuales y eso que están muy de moda hoy en día Se utiliza la red de Ethereum Bueno ¿Qué podés hacer en buen bit? Opera cuando quieras compras y vendés criptomonedas cuando quieras y de donde sea No hay ni fecha ni hora para comprar o no comprar Vos podés comprar 24-7 Invertí con seguridad tus DAI, Ethereum y Bitcoin te dan rendimientos dolarizados. esto es muy importante gente, desde el segundo en que los invertís. Chau inflación, no te quedes con tus pesos, protege el valor de tu dinero en criptomonedas. Gente como siempre le digo, los pesos es lo peor que puedes tener, siempre compra cualquier cosa pero no te quedes con pesos argentinos que continuamente se evalúan. Compra más y mejor, Acceder a las criptomonedas más rentables del mercado y a la mejor cotización. Bueno, sé parte de BuenBit. abrí tu cuenta gratis en minutos y compras criptomonedas sin pagar comisiones. Registrate en BuenBit y valida tu cuenta. Es súper fácil gente, se hace súper rápido, lo único que te van a pedir es foto del DNI de la parte de adelante, de atrás, te van a pedir, bueno, nombre, apellido, todo eso... Te van a pedir una foto con el documento en la mano. Después ingresas los pesos o dólares y compras Bitcoin, Ethereum o DAI al mejor precio del mercado. Vamos a ver, a ver cómo se crea después. Preguntas frecuentes. ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son dinero digital que funciona de manera independiente. No son emitidas ni controladas por ninguna institución específica. Eso quiere decir que ningún gobierno ni ningún banco son los que hacen las criptomonedas. Se hacen, dice, sino que se regulan gracias a un código computacional. ¿Qué quiere decir esto, gente? Que no hay prácticamente devaluación en las criptomonedas. ¿Por qué? Porque el dinero común... Se evalúa porque los gobiernos imprimen, porque no tienen ningún tipo de control. Entonces pueden imprimir la cantidad que ellos quieran, que es justamente lo que está pasando ahora. Y la super media inflación que se viene dentro de poco, que en Argentina están imprimiendo plata a lo loco. Eh, así que bueno. Una forma de resguardarse de esa inflación que tenemos en los pesos es con las criptomonedas. Que también se pueden enviar y recibir como forma de pago, guardar como medio ahorro, utilizar en servicios financieros de inversión, préstamos, intercambios y etc. ¿Cuál es la mejor criptomoneda? Cada criptomoneda tiene un proyecto detrás que propone una solución al mundo real. Bitcoin funciona principalmente como resguardo de valor. DAI es una moneda de valor estable que persigue al dólar estadounidense. Y Ethereum sirve para participar en servicios financieros en red de Ethereum, además de servir también como resguardo de valor. Ahí más o menos te dice lo que hace cada una, que yo lo había explicado arriba. ¿Las criptomonedas son legales? Esto es algo que seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando y es totalmente sí. Utilizarlas, comprarlas y venderlas es completamente legal. En cada operación que realices te proporcionamos un boleto de compra o venta que funciona perfectamente como registro declarable de tu operación. Eso es verdad gente, yo cada vez que he comprado o he vendido, ellos te mandan por mail, tipo como un recibo así, que es un boleto de compra-venta, que sea vos el día de mañana no sé, viene la FIB y te dice fulanito de tal ¿cómo puede ser que en tu banco recibamos o sea, figura que recibiste mil dólares? Entonces vos agarras y tenés todos los mails con los con los boletos de compra-venta y voy a decir, no, pasa que yo estuve siguiendo el canal de finanzas en criollo, estuve invirtiendo, gané un montón de plata en criptomonedas con, eh, que están cuando la vendí la cambié a dólares y me la mandé al banco, acá están todos los recibos y ahí no te van a poder hacer nada. Bueno, gente, vamos a ver el tema del registro. Lo único que te pide es ingresar tu mail, ingresar un código promocional. Esto es si en algún momento ellos mandan alguna promoción. Yo solamente me registré con mi mail. Una contraseña que no puede, acá te dice cada cosa que no puede tener mayúscula, minúscula y bla, bla. bla. Y pones confirmar. Después de eso, eh, te van a pedir una foto del carnet. Del, de tu DNI de la parte delantera trasera una foto un par de cosas Va siguiendo cada cosita que te van pidiendo y prácticamente demora un día o dos en que te confirmen que está todo listo una vez que está realmente todo listo que ya está confirmadísimo ahí puedes ingresar bueno gente eh, una vez que se crean la cuenta eh, acá les muestro más o menos cómo funciona ¿Qué tenés para comprar? Puedes comprar DAI, Bitcoin o Ethereum. Vender, lo mismo. Y cuando vendés puedes que se acrediten en peso o en dólares. Puedes retirar esto si te la querés mandar a una billetera virtual o si te la querés mandar, mandar al banco. Y acá está para ingresar. Puedes ingresar peso o dólares. O si tenés algún monedero virtual, puedes mandarte de otro monedero a tu cuenta. Y después tenés la parte de inversiones, que vos dejas tu DAI invirtiendo y vas ganando todos los días un poco de eh, dais que es como ganar en dólares. Te están dando hoy en día un 15,09% anual. Después le voy a mostrar en el celular, porque con la, con la aplicación... También puedes dejar invirtiendo, no solamente en DAI, sino que en Bitcoin y en Ethereum, y te lo van dando en, si es Bitcoin en Bitcoin y si es en Ethereum en Ethereum, pero ambas cosas es como ganar en dólares porque después cuando la vendés, la vendés en dólares. Te mandas, Fondeas, digamos, te mandas plata de tu banco a tu cuenta y ahí puedes comprar Igual, quédense tranquilos. Que en el, eh, voy a hacer un video: Cómo fondear paso a paso, Cómo mandar plata de tu banco a Buenbit. Eso, quédense tranquilos. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, gente. Y no se vayan a perder el próximo video: Que va a ser Cómo fondear, Cómo poner plata en Buenbit paso a paso. Así que no se pierdan el próximo video.